Vuelve el festival, toma teatro. ¿Toma teatro? Un espacio de reflexión a través del arte. Sobre el teatro y la acción social ven y experimenta en primera persona el potencial que tiene el teatro para transformar la realidad del 18 al 28 de mayo en el barrio de Lavapiés un lugar para coger aire, tiempo y energía a través de los cuidados un espacio y movimiento que genere redes desde el juego y desde el disfrute Nueve compañías en 10 espacios durante 11 días talleres, representaciones, debates y encuentros para la transformación social Toma teatro Toma teatro. toma teatro, toma teatro, toma teatro, toma teatro, toma teatro. Nos cuidamos, nos movemos.